Un triunfo que ya se venía a venir, se había confirmado. Marito Abdo Benítez ha ganado con un 47% contra la Alianza Ganar, llegada por Pedro Efraín Alegre que solo obtuvo ese 43%. La razón es que estos datos son oficiosos, los resultados son finales y definitivos y concluyentes y solo falta el juzgamiento de actas para confirmar o descartar dicho triunfo.